Y eso me confunde a mí, que yo creía que no me amabas, ahora veo más claro existir, me bebo la vida a bocanadas. No lo entiendo, hay flores y sol, pero veo lágrimas en tus ojos, te pregunto ¿Qué te pasa mi amor? Tu respuesta me gusta y me sonrojo Lloro de alegría por estar contigo Lloro de alegría porque al fin has venido Lloro emocionada porque la vida me regala tu presencia, tu amor Estoy emocionada Y eso me confunde a mí Que yo creía que no me amabas Ahora veo más claro existir Me debo la vida A boca nada Ahora estamos en la mañana temprano nos paseamos los dos felices de la mano pensando en que quizá algún día no habrán frenos para nuestras alegrías y al llegar la tarde comienzo a llorar porque ha llegado otra vez el momento la vida se impone de tengo que marchar y cada vez mi marcha se convierte en un tormento y eso me confunde a mí que yo creía que no me amabas ahora veo más claro el existir me bebo, vida, Me bebo la vida a Boca Nada. Me bebo la vida a Boca Nada.